hola amigos de youtube estamos aquí con otro nuevo video. este video tenía que haberlo subido luego luego entrando el año 2018 pero por cuestiones de trabajo de tiempo ya se la saben pues no he podido hacerlo pero bueno por fin lo he subido bueno como pueden ver estamos en la calle de granville aquí en vancouver es una de las calles más importantes de para salir de cotorreo para ir a cotorrear y bueno eh, estábamos el 1 de enero ya entrando el año nuevo este era pasada las 12 de la noche acabábamos de celebrar el año nuevo en waterfront aquí a unas cuantas cuadras y bueno pues siguiendo por la granville como pueden ver ya había mucha gente todos estaban desplazando hacia la zona de bares todos eufóricos vean aquí está la calle granville street y bueno, pues siguiendo caminando, este, cruzando algunas calles importantes, este, te puedes encontrar con bares, con restaurantes, etc. Esa noche estaba haciendo bastante frío, estábamos creo que a 5 bajo cero y aún así había muchísimas chavas en falda corta. Yo no entiendo cómo se van así, si estaba haciendo bastante frío, pero bueno, pues ya están acostumbradas y a lo mejor este, tenían algunos tragos por dentro, ¿no creen? Bueno, esta calle Granville sí está grande, pero en unos 10 minutos de caminata la recorres toda, o quizás más, unos 20. Este, como pueden ver, pues hay todo tipo de negocios. Ahí al fondo tenemos una Starbucks Café. También hay una tienda de instrumentos musicales. Bueno, ustedes están viendo con la imagen para que se los narro. Y como pueden ver, aquí vemos algunos panjabis, algunos hindús. Miren, ahí están haciendo mucho argüende. Ahorita vamos a ver por qué. Miren esas chavas en falda corta. No tenían frío y realmente estaba haciendo frío, ¿eh? Véanlas en falda muy corta. De hecho, varios panjabis, bueno, Panjab es una región de la India, así yo les llamo, porque la mayoría de los que viven acá en Sudur y en Vancouver, son de esa región de Panjabi. Miren, estaban haciendo mucho ruido por esto. Había unos cuates que tenían unas bocinas y pues estaban haciendo el relajo, ¿no? Pues unos tragos, año nuevo, la fiesta, pues cómo no, hasta yo me sumé. Escuchemos un rato. Ese canadiense güero con el sombrero tenía toda la actitud para celebrar el año nuevo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí pues toda la gente siguiendo al de las bocinas y pues con toda la fiesta, ¿no? Por cierto, era lunes. El año nuevo entró en lunes del año 2018. Y a pesar de que era lunes, pues ese día es feriado, no, no se trabaja, Este, pues toda la gente se dio cita ahí a, al centro de Vancouver. Específicamente aquí, La Granville. Es el lugar perfecto para ir a salir a cotorrear todos los sábados o viernes. Pero más que nada, ahí el cotorreo es el sábado. Si tú quieres buscar cotorreo, ahí digo en vivo la bola de discoteca. Vean, la está cargando. Me dio mucha risa en ese momento. Ese antro que ven al fondo, el Venio, es uno de los más conocidos aquí en Vancouver. Y también vamos a ver otros antros importantes también vamos a ver este guitarristas tocando todo tipo de música country rock etcétera pues vemos acá al mcdonald's y pues sí se dio cita muchísima gente este más de lo normal normalmente este cierran la avenida todos los sábados cierran la avenida para que tú puedas caminar hay policía y seguridad no se preocupen por esa situación y al fondo vemos el estudio de hecho me metí al estudio en, en alguna ocasión, luego subo unos videos de cómo es por dentro. Después de este video lo voy a subir. Está el BOG. Hay un montón de bares y de antros bastante chidos. Que por cierto todos cobran cover. ¿eh? Todos, todos entre 10, 13, 15 dólares por, para entrar. Pero bueno, aquí con una hora de trabajo los pagas, así es que no pesa tanto. Este es mi lugar favorito de pizzas. Son baratas, cuesta como 5 o 6 dólares este, dos pedazos de tu refresco. Y aquí tenemos el famosísimo Roxy. ¿Ven el colonón para entrar? Eh, lo que digo, ven el colonón para entrar. Y sí, bueno, dos tipos de colonones, ¿no? Y bueno, ahí vemos unas chavas también en, en falda. Muchas chavas en falda corta. Pero créanme, estaba haciendo mucho frío, no, no me lo estoy mamando, estoy diciendo la verdad, estaba haciendo mucho frío y aún así andaban este, con poca ropa. Pero bueno, ellos son de aquí, ya están acostumbrados a estos climas, no les afecta. Más adelante estaban los de las bocinas, que toda la raza los estaban siguiendo. De hecho ahí se pararon para que toda la banda estuviese bailando y brincando como locos. Ese humo que ustedes vieron no era tabaco, ¿eh? era marihuana. Ahí me dio un buen tufo Yo no consumo drogas pero aunque no quieras eh, Tienes que olerlas o las hueles accidentalmente Vean había mucho hindú Con sus estos túnicas que se ponen en la cabeza Am Me voy a callar para que escuchemos Ese bar del fondo está padre, es uno de mis favoritos, también es de música electrónica, creo que se llama el Republic. La primera vez no me dejaron entrar porque llevaba pants, eso sí, tienes que llevar pantalón normal de mezclilla. Ese es otro antro que también mucha gente hace cola para entrar. Se ven Eleven. Bienvenido año 2018. Bienvenido. Vaya que a los canadienses les gusta cotorrear. Se la pasan chido. Yeah. Esa es la actitud. eso es la actitud. Ahí estaba haciendo un poco de narración en vivo. En tiempo real. Y bueno, pues seguimos caminando por la avenida Granville es que esta es la avenida granville ¿eh? para que se vengan a cotorrear siempre la sierra siempre siempre los fines de semana de preferencia hoy es lunes pero como es primero de enero hay más este tolerancia a la buena música Ahí había un negocio como de tacos, pero no son tacos mexicanos, como tacos turcos o árabes. Tienen el mismo trompo como el pastor, pero en la tortilla creo que es de, de harina. Es diferente. Ahí también seguimos escuchando a alguien tocando la guitarra. Por toda la avenida vas a encontrar mucha gente tocando la guitarra. Ahí, como se pueden dar cuenta, alguien me tapó la cámara, no le gustó que le estuviese grabando, pero ya después me sonrió y dije: Ah, no hay pedo. Aquí todos los panjabis estaban emocionados o los hindús porque pusieron su música. Bueno, me despido, amigos. Adiós. Estén bien. Adiós.